¿Qué tal amigos? Soy David de Animal TV. Hoy os traigo una información muy importante para vosotros, ya que sois la gran mayoría de nuestros suscriptores propietarios de perros, o lo vais a ser. Entonces, esta información, si vives en España, te interesa, ya que vienen multas muy importantes con la nueva ley de protección y bienestar animal. Así que quédate en el vídeo, pero antes de todo, suscríbete para tener más vídeos de estos que os voy a ir haciendo para que tengáis la máxima información en el momento indicado. ¡Vamos allá! ¡Dentro vídeo! Muy buenas a todos. Hoy os voy a dar, como he dicho previamente, una información muy valiosa para que sepáis cuáles son las nuevas leyes o una de ellas que van a sacar en la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal. Es muy importante que escuchéis muy bien porque son leyes que van a poner, están muy cerca ya de aprobar toda esta nueva ley de protección y bienestar animal que seguramente va a salir a finales de año, entonces os voy a leer varias de ellas, vale que a mí eh, me han eh, impactado más que nada por el tipo de multa, la cantidad eh, de dinero que es la multa que vais a recibir si no hacéis eh, lo que ellos os dicen con vuestros con vuestros perros y eh, vamos allá vamos a hablar un poquito pues de lo primero que he estado leyendo en, en las noticias es que con la nueva ley presentada si posees una perra y está queda embarazada de manera accidental tendrás una multa de hasta 10.000 euros si sí, como la mayoría de los ciudadanos no figuráis en el registro de criadores de animales de compañía todos los que se os quedara la perra embarazada por error y no la hicierais abortar, podéis recibir una multa como máximo de 10.000 euros. Las multas normalmente van a ir de 500 euros, se está diciendo, hasta 10.000. Si tu perra se queda embarazada, ¿qué cantidad es? No se puede saber todavía, pero irá en una horquilla de entre 500 y 10.000 euros. ¿Qué opciones te dan ellos si te ocurriera? hacerla abortar lo antes posible. Si tiras hacia adelante el embarazo y se entera no alguien te denuncia, yo que sé, tu vecino o cualquier persona, podrías tener serios problemas porque las multas son muy grandes. Eh, la nueva ley eh, eh, sancionará con una multa eh, por una infracción leve de entre 500 y hasta 10.000 euros al titular de una perra que quede embarazada. Algo que podía suceder de manera accidental, como os he dicho anteriormente, por ejemplo, tras escaparse... Ya que el anteproyecto recoge la obligatoriedad de esterilizar a todas las mascotas. Con lo cual, eh, tu primera función con tu perro, perra, es esterilizar. Si no la esterilizas y sucede que en este caso tienes una hembra, a los machos no dicen nada, pero si tienes una hembra y se queda embarazada y quieres hacia adelante el embarazo, te pueden llegar a multar. ¿De acuerdo? Eh, la prohibición de cría afectará a todos los particulares, ¿Vale? A excepción de los que se den de alta en el llamado registro de criadores de animales de compañía Que yo de momento soy criador legal, tengo un núcleo zoológico, declaro Hacienda, ETC Pero todavía a mí nadie me ha informado de dónde yo me tengo que registrar Si es un registro aparte, si esto lo llevará, por ejemplo, en el caso de que yo vivo aquí en Cataluña La Generalitat, si esto será a nivel estatal, ¿vale? Eh, todavía no tengo esa información Yo sí que, sí que es verdad que yo soy socio de la canina catalana aquí en Cataluña y luego todos los registros de los pedigrís los llevamos a la Real Sociedad Canina de España a través de la canina catalana. Pero no sé si es un registro aparte que nos van a hacer hacer. Y bueno, pues cuando nos informen os lo diré aquí de que ya nos están pidiendo registrar. Y os enseñaré cómo se hace también. ¿Vale? Pero que lo sepáis todos los particulares, que os quede la perra embarazada con, el nuevo, con la nueva ley, cuando salga en vigor, será una multa de 500 a 10.000 euros si no la hacéis abortar. ¿vale? Ya que dicen que la obligación vuestra es tenerlos todos esterilizados, con lo cual si sucede es porque te has descuidado, eh, no has estado atento y eh, lo que quieren impedir con eso es que nazcan camadas, las cuales esas, esos cachorros no se sepan dónde van ni cómo acaban, y así eh, evitar el abandono y que no hayan tantos perros en las perreras. Eso es según lo que ellos dicen, el por qué lo hacen. ¿Vale? Eh, Después, la nueva normativa también detalla que si eres reincidente, el caso de ocurrir más de dos veces eh, en una infracción leve, que en este caso es la que estamos hablando, pues si sucede por primera vez, te sucede, pues entonces será una falta leve de 500 a 10.000 euros, pues si vuelve a ocurrir, ¿vale? Esta pasará a considerarse grave, con sanciones previstas de 10.001 euros a 50.000 euros, eh, ya veis que si os sucede más de una vez ya las cuantías son muy superiores a la primera multa eh, por otro lado dentro de las obligaciones específicas con respecto a los animales de compañía se expone la obligación de identificar mediante chip y proceder a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de edad o sea esto no solamente va a ir con los perros sino también va a ir con los gatos todo tipo de animal en principio también hablan de que no puedes tener eh, a, a los perros o los animales de mascota que se consideren eh, sin vigilar, ¿vale?, durante muchas horas, ¿vale?, en el artículo 27 las prohibiciones específicas respecto a los animales de compañía, en el apartado E de este artículo, donde se prohíbe expresamente mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos. De lo que deduce que no tener el perro dentro del domicilio al menos durante unas horas al día, independientemente de las dimensiones del patio y de sus instalaciones, podría considerarse una infracción leve, según recoge el régimen sancionado del texto. Las multas serán también de entre 500 euros hasta 10.000 euros. O sea, si tú tienes una casa... Y tienes mil metros cuadrados, vamos a poner, de terreno Y les pones mucha agua, le pones mucha comida Porque te vas el fin de semana afuera No lo puedes hacer No lo puedes hacer Puede venir alguien a supervisarlo Pero no puede estar las 24 horas en el patio Tiene que estar dentro de casa ¿Vale? No puedes coger y decir Oye, me voy el fin de semana y lo dejo allí dos días No, no, es que ni un día, ni 24 horas puedes dejar a tu mascota eh, sin ningún tipo de supervisión, y que encima esté a la intemperie, ¿vale? Es que tengo un amigo, tengo una amiga, tengo mi familiar que va a ir a verlo y tal y cual, ya, porque eso no sirve. Tienes a un vecino que dice que el perro está ahí 24 horas en el patio, aunque vaya, tu prima, tu hermano o tu mejor amigo, y la multa te cae igual, porque el perro está en el exterior, y da igual los metros cuadrados, como dicen, ¿vale? Entonces, mirar bien el tema de las multas, que las multas son serias, no son cuatro duros. ¿Vale? Y vienen muy fuertes estas leyes eh, y una de ellas que realmente me ha impresionado dentro de todas estas leyes que están haciendo es eh, que hay más sanciones de 10.000 euros en la ley animalista y es que ejercer la mendicidad con perros ¿Vale? Típico vagabundo que está con su perro en la calle también será una multa. También será una multa. Eso para mí también es algo... Incongruente ya que es una persona que no tiene derecho, que, que no tendrá dinero para pagar las multas. Seguramente ese perro estará bien cuidado, ¿vale? Estará bien alimentado. ¿Por qué estará bien alimentado? Porque es su único compañero, es su amigo, es su fiel compañero, ¿vale? Yo, realmente, muchos perros que he visto en la calle que están eh, mendigando con su dueño, están bien cuidados. Aquí yo veo que está bien para los que utilizan el perro para mendigar y dar más pena, ¿vale? Porque el perro, a lo mejor tú lo ves y dices, joder, el perro está en unas condiciones que no son normales. No hay ninguna supervisión veterinaria, no hay nada tampoco. Y este perro está en unas circunstancias que no debería estar. Eso yo lo veo correcto, que no dejen mendigar para dar pena eh, con perros que están en malos estados, ¿vale? Pero... Una persona que no tiene a nadie, no tiene dónde vivir y que su único fiel amigo y su, su, bueno, su, su no soledad se, se lleva a que ese fiel amigo lo tenga día a día, ¿no? Con el eh, único vivo con el cual puede estar el día a día y que le puede ser más ameno ya toda la situación que está pasando, ¿no? Eh, una cosa es valerse de un animal descuidado y ponerlo como motivo de lástima y otro tenerlo a su lado como único compañero de vida y penas y fatigas compartidas. Eh, sobre el tema de las multas, yo quiero que dejáis aquí abajo vuestra opinión. Yo creo que pueden ser demasiado eh, altas, ¿vale? Pero está claro que lo que quieren es... Eh, Erradicar todo este tipo de situaciones ¿Vale? No sé si estaréis de acuerdo No estaréis de acuerdo, dejar aquí abajo un comentario Dale un fuerte like para que mucha gente Pueda ver este vídeo y sea recomendado Por Youtube, suscribiros al canal para más Vídeos como estos que voy a hacer Y os voy a ir informando de cuando van sucediendo Estas nuevas leyes Y nada, por favor Paz y amor Hasta luego amigos